Bienvenidos a mi canal, toda fecha es una oportunidad más para unir sentimientos y tener detalles que harán feliz a quien más amas Dile gracias por hacerte sentir que eres y seguirás siendo la dueña o dueño de su corazón Con este detalle expresaré lo mucho que lo amas y lo feliz que te sientes de pasar otra navidad a su lado Amigos hoy quiero recomendarles este video, tres regalos de navidad naturales, tres regalos fáciles y económicos regalos mágicos Paso a paso en el canal de Cuideas Bet. Les recomiendo que pasen por este canal para que te sorprendas con todas sus hermosas manualidades. Ahora vamos con el paso a paso. Vamos a utilizar tablitas de balso, dos tablitas de 2.5 x 34 centímetros, una tablita de 2.5 x 26.5 y esta sería la base que mide 5 centímetros x 24 centímetros. Las tablitas más largas las vamos a pegar con silicona caliente así como una especie de triángulo vamos a tomar la otra tablita y la vamos a, a pegar acá aplicamos silicona caliente, pegamos y pegamos este otro extremo nos quedaría así ahora vamos a pegar la base vamos a aplicar silicona caliente en estos tres lados y pegamos acá vamos a utilizar ahora una aguja con cordón plateado Esto es un cordón navideño vamos a hacer acá un nudo lo voy a hacer doble y vamos a empezar a introducir la aguja acá en esta parte vamos jalando el hilo o el cordón vamos a introducir acá vamos a hacer como una especie de zig zag de nuevo introducimos la aguja jalamos el I, el cordón perdón acá queda como una bastica Y para terminar, introducimos la aguja, jalamos el cordón y volvemos y introducimos la aguja por este mismo huequito, jalamos, templamos bien y cortamos. Esta parte del cordón la vamos a aplicar acá a silicona caliente y la pegamos nos quedaría así ahora vamos a tomar goma eva dorada y vamos a pegarla en esta parte vamos a aplicar silicona líquida para pegar recuerden que deben de cortar las tiritas del ancho de la tablita y pegamos esto lo vamos a hacer con todo el árbol O todos los lados, acá en esta parte pegamos así acá vamos a pulir aplicamos silicona líquida y pegamos esta parte estos lados vamos a tomar el foamy y vamos a medir el ancho y cortamos la tirita y pegamos lo hacemos con todos estos lados nos quedaría así Igualmente vamos a forrar este lado. Y esta parte también la forramos, nos quedaría así. Ahora vamos a tomar un cuadrito de 5 por 7 centímetros y vamos a hacer la estrella. Acá en esta parte vamos a medir más o menos 3 centímetros. Y dibujamos la estrellita. Vamos a cortar dos Y una la vamos a cortar en la mitad. Vamos a pegar todas las piezas en esta goma de eva y cortamos, nos quedaría así. Lo hacemos para que quede brillante por los dos lados. Y vamos a aplicar silicona líquida o caliente y vamos a armar la estrellita. Ya teniendo la lista, la vamos a pegar acá en esta parte con silicona caliente. Ahora vamos a utilizar fotos que pegué en goma eva con brillo puedes imprimir una foto animada y vas a sacar fotos de momentos que hayas pasado con tu novio y momentos inolvidables vamos a utilizar ganchitos de madera vamos a utilizar cuadritos en goma eva con brillo estos son dorados, rojos y blanco murano Ahí les dejé las medidas de cada uno. Vamos a escribir en estos cuadritos la frase, Merry Christmas. Acá voy a pulir estos extremos y vamos a terminar la frase. Acá voy a escribir, Love. y vamos a cortar. Nos quedaría así, acá vamos a pegar cada frase o letra en goma eva con brillo y vamos a cortar. Vamos a empezar a pegar y vamos a pegar acá en esta parte Mary y acá en esta parte Christmas. El love lo coloqué a un lado ya lo que tienes que hacer es colgar las fotos. Nos quedaría así. Y por último vamos a colocar este hornito copito de nieve. Bueno amigos, hemos terminado. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.